Bastantico. Ea María, mire pues, mire pues lo lleva que te consigo las cositas, montate pues en el oje. Y esa no Ea María, trabajando primo. Uy, lo que es la plata. Ay, para que vea lo que es el camello. Para que vea lo que es el camello. ¿Cómo? Y con escolta y todo. Papi, para que veas, es que somos gente decente. Usted tiene celular. No, no tengo nada. ¿Qué madre. Bueno, ¿por dónde nos vamos? ¿Y qué vamos el negocio? Vamos, Oye, Chiroso, yo estoy eh, en la peluquería 8105. Sound muted. Y la familia. A la mujer que te abarió a mala y nada más, ya casi llegamos donde el primo. Ah, es el timón ruso. <risa> el timón ruso. <risa> y Sí, sí, sí. Y después, pues, ¿dónde está el primo, pues? ¿Y ¿Dónde está? Ah, mira, lo de Ahora, jame, tiene a... ese. ¡Eh, eh, ¡Qué! ¡Qué! Eh, oh! ¿Cómo vamos, muchachos? ¡Vivo! Oh, ¡Vivo, ¡Cómo! anda todo, Jotica? Oh, un no, no, no, abrazo, no viejo Max, tiempo inverso. Uy, qué manito. ¿cómo... Plata, ¿Cómo los tiene? Ajá, ahí, trabajito, honrado, No, yo me iba a quemar. Ya está, me Ay, hey, parcialo, baretica, baretica, baretica, baretica, baretica. Ah, bueno. ¡Pum! Dijo brevo, brevo, brevo! Pero acá no hago, que está a ver, recibiendo a ver. acá el señor Machimillani. No se Oye, está como gordito, Max. Ah, para que vea la buena vida. ¡Uy! Uh, está como la vio en todos lados, Pe. Ah, fue para ¡Estás Sin empleo, ah, que... pero no importa. Ahí vamos. Ah, soy bueno. Ya tienes el lujo, ¿ok? No tengo nadita, nada. Course, I eh, ¿en ah, a ya le consigo uno. Completan... No, no, pero algo legal. Ah, ah listo, listo, listo. Todo sí. es legal. Todo es legal, todo es legal en estos ámbitos. Y bien, ¿y este tipo qué? Uh. Oh, parce Yo venía con ustedes. Yo soy Mateo. Yo voy a traer el ah, carro. Eso es Mateo. Yo soy que... Mateito, ¿Qué? Uy, Jota, que te hice de acá hoy. Ah, es que estoy peludo. Es que han pasado varios días que no nos vemos, Matejito. Ya, ya hace como dos meses que no entrábamos por acá, hombre. Ya ese muchacho, ya estás peludo, peludo. Ay, corta esa gireña. Bueno, entonces mientras usted se corta, yo voy a llevar acá al, al manzi a que compre sus cositas, ¿o qué? Hágale de una. Be, be, be, que, que, que... En el babulaque de 8149, creo, para allá está su, su mujer. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? me repente estaba fuera de mente. ¿Cómo? ¿Cómo, primo? En el, en el babulaque de 8140, ya está su mujer ahorita la vi. En pues, para allá. O sea, ¿Cuántos meses dormí? Y ahora tiene mujer. Uy, no. No, mujer, ahorita. Para que vea uno se descuida. Viene pues, viene pues. Ah, con, con razón no tiene para otro carro que no sea este. No, que sota Esa como... ma... ¿Y qué ya qué se están dedicando? Ah, enteramente al negocio de la seguridad. Ah, Excelente, sí, algo me había comentado Jotica. Claro, claro, trabajo de seguridad, trabajo honrado. ¡Uy! Sin y no hay un mío, Eh, ya toca hablar con Don Jota Es el que... Manda la parada en la... Oye, ¡Ese más vale, no. se está eh! ¡Va tan berra acá, pa! Uy, ¿esto que fue aquí? ¡Uy, señal Colombia! ¡No deja, deja de conducir! Listo, entonces vaya pues... Primo, pues... Especially ya, ya la colabora ya con el, las cositas. No, creo que no es conducir, Camilo. Eh, atravesado. Hombre, pues ya atravesado. vengo, ya vengo. Aprenda a conducir. Buenas. From your no, qué cosas. Eh, ahora sí, ya... Uy, vea, quedó divino. Papo, ah, por las trencitas. No, que me falta ¿No plata. ¿Cómo así? ¿Cuánto le falta, hermano? Que 500 mil pesos. Eh muchachos, yo les busco trabajo para el día de hoy, estamos así de CIVILES. No, lo que tenga, lo que haya. ¡Eh, sí, don Andrés! Sí, vamos a, a trabajar. Mira, mm. esto está lleno de gente. Ah, sí, sí, los, ¿no? los, los de la UNP, don Andrés, usted sabe. Ey, señorita, sí, señorita ¿cómo señora. está? ¿Cómo se encuentra, don Andrés? ¿Cómo están? Ver, bien, bien, hombre, ustedes? Muy bien, aquí, aquí alistándonos para pa iniciar labores. Excelente, muy bien. ¿Cómo están? Ah bueno. Sí, vea, ese, ese, ese mancito, no, no, no, no Andrés, sino el que está tratando de Andrés, le voy a el celular. Ah ya, ¿cómo me lo vendí? ¿Cómo lo vendo a, a, a, a 15,000? quince mil? ¿Cómo? ¿A cuánto? Ah, mentira, no, es que estoy organizando los precios, pero hágale que, Tim, No entiendo. Ah listo, ahí hablo con no, la muchachita, ahí, cómpralo ahí. Sí, a ver, la una de señora, de hágale. Muchachos. Buenas. Teléfono. No, no, no, que me, que me pega. Eso bueno, es de los pegos. Este por Muchacho, va a meter en problemas. Le, le doy 200. Ese pernado se va a meter en problemas. A calentar la zona. Oh, Camilo, Camilo es que se va a meter en problemas. 3 papu. Y esa no es la mujer de él. Ah, no, esa es la mujer de Andrés. ¿Cómo? Ah, cuando ah, yo pensando que de él Como iba todo emocionado y con confianza, ¡ja! Ah. No. Eh. Eh, ah, ¡Apunte! ¡Apunte ahí! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¡Se lo quitó! Ya ¿dónde No, no, no, no, guárdate usted eso, guárdate eso Mira, apunte, apunte el teléfono A ver... 6, 2... 1, 5, 2. A ver, ahí lo escribo Hágale Ahí está. Yeah. Uh, ¿qué, qué, qué, uh, qué? La bienvenida, papi, la bienvenida no. Y mi caja. Sí, oh, uh, se me, se me a la eh, Ah, miro. ah, en ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, me ah, ah, ¿Cómo es el número de Maximiliano? 6-2 5 ¿Sí, No voy a hablar con, con Scar usted eh. Ve, no, primo Nada, nada No he podido hablar con la muchacha Ah, y ahorita esto está más problemático Allá con Con este don ¿Cómo así? ¿Y esa no es su esposa? <risa> no, yo, yo estaba haciendo el fontanero, hermano. ¿Cómo? No, yo pensando que tenía esposa e hijos. Yo también. A me dejó. No, pues los hijos están acá cargados. Pero hay que descargarlos. <risa> Prefiere ese pichirilo que una moto. No, parce. Me pichirilo... Bueno, ¿y entonces qué, ¿qué pendientes? ¿Qué dejemos aquí parados? <risa> ¿Qué dejemos aquí parados? <risa> Oiga, está mucho chévere ese bigotico Don Maxi, yeah. ah, para que vea, dos meses peinándolo para que esté así. Se nota, se nota. Bueno, y entonces, ¿cómo se ganan la platica ustedes? ¿Cómo? ¿Usted se la gana así? No, no, es un no, degenerado. Degenerado el muchacho Sucio el muchachito La juventud hoy en día está así, eso no no respetan ya nada No, no, qué pecado Y entonces Don Jota Hola, hola Hola, hola Buenas No sé qué pase no no tengo idea muchachos Al fin si ¿sí se le puede dar el trabajito del, al señor Sí, pues vamos y ir a la empresa Ah, vamos bueno, a ir vamos. A De una Mine pues. Otto, no pregunta, Jota. No, qué muchachitos locos con esas motos. Ay, Don Matzi, como que así van las cosas. Oye, Germán, antes le comenté, es que la muchacha que estaba ahí, si ¿sí la, sí la viste? Sí, sí la vi. es Doña Samantha, esa es una de las patronas, Ajá. ¿cierto? Sí. Resulta que Doña... No, oh, madre, espere que está como difícil manejar hablando. Oye, entonces Doña Samantha... Eh, tiene... Tiene novio, ¿cierto? Bueno, es como el esposo, es, sí, es como el esposo, la muchacha está comprometida Pero pues la muchacha a mí me encanta, pues... Entonces ahí está, como que tan intentando como que... le pase algo... Uy, hijo madre, estoy malísimo para, la, para el manejo ahorita Pegué durito al carro Hágale que no pasa nada Ey, ¿Eh, para conducir Cállate, gurrupletame Uy, se pasó Y entonces, ¿y la muchacha le hace caso o qué? No, está difícil, no hay que... Es... Uy, está como lejito en la oficina, ¿no? Uy, se pasó, se pasó. ¡Eh! ¡Qué montón de vueltas! ¿Qué lo hasta el agua? Ya, como dejó eso echando humo. <risa> Yo lo vi como se llegó contra el poste. Lo vi. A ah, ver, te escucha Camilo. Camilo No se le escucha a don Camilo Eso, eso, dele un chicle A él le un tubito, sabe si lo recibe ¡Ah, no! Ustedes están desmontados. Lo que tienen es plata. Buenas, buenas, buenas, buenas, Matei. Pues, qué hubo buena. Hey, hey, venga para acá, Maxi. Sí. Hey, primo, ¿y al fin dónde quedaron lo, lo, el armario? Ponga la, la huella aquí. En, ahí, al lado del mouse, ponga la huella ahí, por favor. Eso, eso, muy bien. Uy, caballero, déjeme, déjeme decirle que usted no me aparece aquí en la lista. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre en pasaporte? Ah, sí, a... Edison Cana, ¿cierto? Así es. Listo, ya ahora sí me apareció bien. Listo, de una. Listo, caballero. Total. Cuénteme, Jotica, ¿y qué se hace aquí o qué? Bueno, a ver, hombre Maximiliano. Le cuento, somos una compañía de seguridad privada. Sí. Entonces, pues, nuestro deber es custodiar ciertas personas de la ciudad, ¿vale? Eh, hay precandidatos, hay presidentes de compañías y entre otras personas que tenemos que custodiar, ¿listo? Listo. La eh, organización se llama UNP, ¿listo? Eh, ahorita lo vamos a llevar a que se vista bien. Que se vista con la, con la ropa respectiva de nosotros. Listo. Eh... Brindamos unos vehículos y tenemos también unas, un equipamiento militar. Listo. Entendido. Normalmente. Eh, yo soy el director y aquí Camilito es el subdirector. Listo. ¿Cómo? La empresa pues es algo legal, no queremos nada turbio, no quiero que, que haga usted nada malo en cuando estén en, en qué? En servicio, ¿listo? Ah no, listo, ya usted sabe cómo soy yo. Eh, vamos a ver. Saquemos de aquí al a la plata del momento. Toma estos 15.000 Y ahorita le consigno otros mil, listo Para que se compre la licencia de armas ¿Vale? Listo, de una Ya las otras licencias Y la conducción, moto, vehículo Ya va por su cuenta Ah, listo, hágale No hay lío. Hey, primo Primo venga Aquí hay armas, listo ahí están como las armas, o soy sea, que una para tenerla ahorita primo no, primo me, me escucha. escucha eh Camilín anda como Camilo Camilo también un Tumix Ya que se rompen las pistolas, ¿está listo? Listo. Sí. Hey Camilo, reinicia el cuerda. Las ah, pistolas las devolvemos después de cada servicio, ¿vale? Ah, entendido. Si, sí, estas pistolas no se agradan Si se pierde una pistola me la pagan, vale $40,000. Ustedes verán. Uy, entendido, sí. No, eso vale. mejor que se quede ahí, sí. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿No? Eh, no, solamente lo de la vestimenta y qué vamos. cliente tenemos hoy. Pues, vamos a ver si conseguimos a alguien, Vamos a ver, vamos. Vamos a irnos a presentar al dueño de la fonda ¿Listo? Ah, listo de una Ey, primo, reinicia cuerdas que nadie lo escucho Uy, me cayó Mateo por no cagar. ¿Cómo? Cool. Yo no lo voy a bajar. El... Bueno, con Barra Hood no lo va a bajar usted. Cam... Ay, Dios mío. Venga, yo lo bajo pues. Subo yo, él lo sube. Con Barra Hood pone como su alimento, su bebida, y tienen que tener mucho muy, muy en cuenta sus necesidades fisiológicas. Listo. ¿Cómo sé yo cuándo es el momento? ¿Cuando se llene? ya apareció el Barrajut, ya, por decir barrajud, ya, ya lo Sí, sí. Afirmativo cuando se llene. Ok. Don Andrés, cuénteme. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. a sacar dos camionetas, ¿listo? Camilo, Camilo, puede hablar? Arias? No como uh, Arias. La... Arias. No, nope, ni idea. Como que ya está intentando, pero no se le copia. Pero ni acá, espérate, espérate. eso Mat, ¿sí? me escucha, ah, ahí se no, la joda, pues sí, la ya, eh, que joda con esto, hombre. Sí, venga, vaya, vaya vista a visitar rápido a, a cañitas que nos necesitan. Que... Eh, no, no, no, sin chaleco, sin chaleco por ahora. Vale, pues, a ver. Ay, cañita sigue por acá. Si, sí, aquí estoy, dígame. Ojo, me atropella, que se está como muy puta así para manejar. Ey, Parte de que yo contra un poste que ni se movía. Ahí se cacha, que no sabe lo que pasó. <risa> Yo mientras tanto voy a ir al meadero para cambiarme a área, listo. Ah, yo también voy a cambiarme para eso. Para pero llegué a ah, cañas. cañas para eso. Sí, sí tiene sí. la imagen? Eh, sí, yo todavía la tengo. Pero pues de todos modos, como. No vamos a seguir sin el chaleco. Sí, por eso, pero pues la, la imagen. Sí, sí, sí, sí. Y sí, claro. Ay, parso. Qué risa. Bueno, cañas, allí que al miadero, listo. ¿Dónde? Aquí a la derecha. Okay. Es donde vive Jota y yo. toda la ciudad. Media ciudad. Es <¿Y> su casa. <risa> listo, me espera. Pero acá qué ¿ustedes como llegaron tan rápido? Fabio, no que si es buen piloto